O sea, tiene un nombre ridículo, capítulo 2 la, la vieja canción Ouch, mi cabeza, ¿qué sucedió? ¿Qué ¡Puta, qué ácido! wow Joder, macho, es que nunca fui muy... Papá, ¿eh? te dijimos que no nife el, el, el Q que... el, el Gregory eso El maldito Kun en Shiny, ¿eh? literal ¿eh? Maldita sea, en toda la boca eh Maldita sea, en toda la boca eh. Increíble, el Gregory, Gregory era Hijo puta la Gregory, qué pesado que vaya, vaya, vaya juego, tío que metió tanto en Twitch. Y que al mismo tiempo, por supuesto, como ya sabéis, tío. O sea. Era el, lo podemos marcar como el último momento en el cual Twitch ayudaba a los creadores de contenido chiquito. Después vino Erden Ring y no vea. Erden Ring fue la catástrofe. La, la Hostia, un baño. Baño bazooka Jones. Um, um. Muchas gracias, Draco, por esos mega bitardos. Espero que vaya a venir con el resto a casa y que te mejores, campeona Muchas gracias también por esos mega bitardos. Y por pues pasarte siempre que tienes tiempo Que sé que es muy temprano allí, Anaya también se encuentra allí Por supuesto, eh, antes de trabajar, siempre Nuestro hermano Anaya siempre viene el gachón Él, él, él la apoya Volvemos a las tardes y sí, sigues sí, en directo Por supuesto, campeona, vamos, cruzo los dedos Hasta las 10 de la noche, hora española me tenéis aquí eh, Dando por saco <risa> Un mega abrazo, campeona lucky Y muchísimo ánimo de camino a casa Me estoy imaginando a papá eh, persiguiendo a Bendy Ah, como lo pueda matar al principio no o sea voy a ir a, a saco eh como pueda pegarle el hachazo, a chazo, a sacaso a carajo sacado Sabidrá, no lo prometo yo soy muy así ¿eh? deja de sonar coño. nadie le interesa fuera porque se regenera mira hay una señora furra para el bendy ajá sin que él se menea la nutria con esa señora no con Betty Boo eh guarro no lo podrán matar hasta casi el final o por ahí Ah, en serio, me va a estar persiguiendo el hijo de la Gran Beriki Todo, todo el juego entero Pero si, si, yo sin poder matarlo Ay, la señora Ah, o sea, que es su novia de verdad y todo, en serio Qué perra, ¿no? Vamos a tener que pelear contra Betty Boo Mamá huevo, mamá huevo Sigue... Sí! Bueno, aquí es una película no por, ¿no? Vamos a ver, en el cine, eh, todos los días eh, a, a la, la misma eh, cosa extraña que sucede. Voy a estar aquí eh, en mi cabina, la banda se eh, balancea y de repente Sammy, el eh, Arencer eh, se aproxima manchacando la tierra. con su escena, eh, sale click 100%. <risa> Hay mucha cosa, bye, ¿no? <risa> Hay mucha cosa de las cuales hablar, ¿no? Eh, y asentar las bases de, ¿por qué el Kun? Este juego sale por todos lados, ¿no? Entiendo, ella es quien genera el Kun, ¿no? No es el Bendy Banana, ¿no? No quiero ver la peli no quiero verla Pues claro <risa> Literal <risa> O sea, ella es la que manda O sea, era el yo Eh, bro Hay que tener claro En este tipo de juegos Tengo que beber en momentos claros, eh que, de, que digamos Ya me entendéis, ¿no? A ver Ah, ¿es la cinta lo que suena? ¿Qué coño te pasa? Ah, esto no Yo vine, yo vine al cine a ver A ver Verse de Alfred Hitchcock, hermano Y me habéis estafado ¿Dónde están los pájaros Que asesinaban, coño? ¡Alfred Hitchcock! ¡Despírtate! ¡Mama huevo! ¡Charles Deron! Hoy en... en te, lo, te lo resumo, si no más banana! Seguro que abriendo una de estas puertas Me va a pegar un puto susto, ¿no? Tienes que ir eh, a un sitio eh, Para ir... Eh, eh, para ir abajo de ahí Por un sitio... Por aquí, campeón ¿Me habrá abierto la puerta al concho de su madre, A ver... No, no Entonces. O sea, eso estaba allí, vale, por aquí, ¿no? Por nariz, escalera. Ah, vale, vale, sí, sí, sí, sí. Parece que el agujero de las escaleras está inundado. Eh, si voy a salir eh, de aquí, tendré que encontrar la forma de drenarlo. <risa> Literalmente, escúchame a que lo dreno, ¿eh? Me encanta con 10... Ah, mira, coño, si es que estoy empanado. Ah, o sea, eso no es esto, ¿no? Entiendo. Hostia, te voy a reventar, bro. Ah, hostia, esto que es ellos. Que he cambiado hasta Resident Evil 4, gente, ¿eh? ¿En qué momento... Resident Evil 4... No voy a mi compadre. Soy el petróleo, ¿no? El Prestige. ¿Dónde está el otro? ¿Eh? Suena algo, pero no está. Aquí. Ah, o sea, tenéis un... ¿Ya? ¿Un par de spawn? Como allá. A ¿vale? ver qué Di sobro. DMC Department, director Sammy. Ey, agárrame la, que me crece más. Vaya. allá. Spooky, spooky, esqueleto. No, eh. El hombre del cha ¿De, de qué? ¿Del chándara cuadros? Vendí banana. de que te voy a matar, perro. Sal de ahí. Eres un póster y eres un marrano con tinta gris. Ey, vamos a la señora Betty Boo, gente. Ah, es verdad, era por aquí, ¿no? <risa> vamos a ver cómo drenamos esa mierda. Ah, ya se ha quitado, ¿no? No, no se ha quitado. ¿Y si le di otra vez? Aster egg. Ah, se había abierto la puerta esta, ¿no? Y esto, ¿no? Que qué fumada, ¿no? Hola, ¿qué tal? Buen día. Ah, no, no, de aquí vengo yo, gente. Espérate, espérate, espérate, espérate. No me puedo ir, ¿eh? Esa, eh. Esa eh, palanca, él. Eh, ah, la luz del cine, hostia, qué guapo. Enfermería, qué mal rollo, ¿no? El cum, ¡Ahí estaba la del Silent ¿no? La enfermera. Que ellos, eso es triste. El es muy duro. Yo de pequeño, cuando veía a jugar a Nacho. ya que Sparrow! ¡No más huevos! ¡Légolas! Legolas No me partas el corazón Maldita cali ca Caliope Caliope, Caliope, perra Me cago en la leche, una alusión a El zar Ya me entendéis, ¿no? El señor Kraken Está muy guapo ese personaje, ¿eh? O sea, yo la primera vez que lo vi en Pirata del Caribe Digo guapísimo eh, Do not yet, eh, Joey eh, Sendis, eh, otro anuncio de Kimetsu Que, eh, que asco, eh este anuncio los demonios no existen con voz de niño rata Este anuncio de chiste te lo juro que mañana Voy a empezar a directo hoy porque Se me ha pasado, pero lo pensé ayer y digo Tengo que hacerlo, o sea, Fanzero ayer lo dijo Y es verdad que a mí me sale a porrón Pero es como un puto montón, tío, me sale, básicamente Hostia, de puta madre, esto es para nada ¿no? Ah, vale, vale, fancero tú dijo que esto era para guardar, vale He guardado dos veces por si acaso <risa> Me deja abrir la puerta Y si matas te vende y se regenera también es tiempo de creer Vale, bueno, está bien El interruptor de la bomba, pero eso es ¿Se pudiera evitar que la tinta? Si pudiera evitar que la tinta sal sabías ha dicho? O sea, por aquí no era, ¿no? Por aquí, enfermería, nada O sea, el piano, nada, ¿no? Otra vez aquí, sería el centro, ¿no? A ver, ah, grabando, o sea, por aquí es, ¿no? Me vas a dejar abrir, ahora, ahora sí O sea, no, vean, no, he cambiado nada La partitura se llama The line Side to the hell Joder End. Let's go hey yo. Dáselo, papi Escúchame Arriba del perreo, papa wow. Esto es la coliflor, la guagua Escúchame, fújate otro, man. Échale pelo menos tabaquillo Vale, eh, ahí tienes que tocar eh, de una manera de no me jodas es que es así. <risa> Literalmente, vaya tela. Vale, vamos a, vamos a analizar, vamos a analizar. Eh, parezco. Eh, yo tocando la guitarra que me regaló el Mena eh. Cuidadelo, no, eh. ¿eh? Chau, por tema, ¿eh? Se me chido lo el mal. Aquí estamos en el bendy, eh. Bastante gracioso, eh. Bastante graciosillo. El puto juego. Un poco Jansker, la verdad, no voy a mentir, pero joder. Ya me entendéis, está guay O sea, es que si va a salir de un y lo voy a utilizar Como armamento potencial Por supuesto en Twitch, ya me entendéis, ¿no? Vamos, vale, a ver Una granja de mi tío Vamos a darle, bro Ah, guapísimo <risa> ¿Cómo? Dale para allá. run, run, run, run, run, No way. Ey, ¿Dónde está el otro? <risa> eh, no sé dónde cojones está la partitura. A ver. Vamos a analizar aquí. ¿Qué tiene? Bemole, doble bembo. O sea, vale. El primero supongo que tiene clave de sol. Bemole, no tiene nada que ver esta mierda, ¿no? Vale. Lo voy a hacer de manera alternativa. Uno. Tiene flow. Dos. Tiene flow. Flow. Está hecho, ¿a que sí? Ah, vale, entiendo ¿Qué coño, tío? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Dónde está la pista? ¡Ah! Joder, también hay un piano, tío Ah, Eris falleció En el Final Fantasy VII ¡Agárramela que me crece! Madre, que te parió? El piano Papá, dime campeón, pantaro tú Madre, no sabía que había tanto... Me falta ya que aquí hay unos platillos, vamos Enciende el proyector eh, Y toca los cinco instrumentos De manera random Enciende el proyector Enciende el proyector ¿Dónde? ¡Ah! Joder, tengo que subir arriba otra vez En serio Ah, entiendo A ver Y eso era aquí, ¿no? Es aleatorio Era muy raro, ¿no? Que tuviese, que tuviera una sinergia Era súper raro A ver que, que, se, que se oculta Ajá Vale, voy, voy, voy A ver ¡Hostia, qué guapo! Spooky Skeletor Gracias, campeón fancero Tú me cago la leche eh Spooky, Spooky Skeleton, eh Corre, voy, voy, voy, voy. No puedo ir más rápido. Oh, se habrá pagado. Vale, vamos a empezar por eh, el violín. Uno, dos, tres, cuatro. Mira, se me ha pagado, que sí. Voy, voy, voy. Con Shift creo que puedes correr. No puedo ir más rápido, campeón. No puedo ir más rápido. O sea, esto es lo más rápido que anda el muñeco, el hijo de puta. O Sabéis sea, intentarlo otra vez. No, no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. Eh, jodido, eh, o sea, más que nada porque Coño, tienes que ir a todísima A ver, vale, le doy, voy corriendo a ahora, así que me da tiempo Voy, eh, speedrun, eh No va más rápido que esto el maldito eh, Goofy, eh, o sea, su puta madre Vale, con, eh, con poderío O sea, literalmente con, eh, poderío Vale, sería Boom Boom, boom, big back, eh, big shock Se ha acabado En serio No puede ser, mano ¿Cuánto tiempo da, coño? ¿Para que lo hagas? O sea, hay una forma de tirarte por ahí arriba o algo No no, no tiene sense Más rápido quiere que lo haga O sea, no sé ¿Cómo coño lo hago tan rápido? Creo que puede saltar desde arriba A ver Pero es que no se agacha el personaje, ¿no? A ver, vamos a intentar buguearlo No, no me deja lío puta, ¿eh? A ver, vamos a intentarlo otra vez O sea, voy a toda, ¿eh? O sea, me estoy viendo El personaje no va más, ¿eh? El Personaje no puede ir más rápido Puedo recortar por aquí por la tinta Un poco Pero no obstante Yo creo que el piano No me va a dar tiempo a tocarlo ¿no? ¿eh? Ni de coña O será este ¡Eh! ¡Hijo de puta! Vale, vale, vale, vale No, se acaba ya, tío imposible Imposible ¿Cómo coño lo hago? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago, bro? O sea, demasiado complicado, ¿no? El personaje es que... Bromayor, nada, no se agacha ni nada, ¿eh? A ver... En el al tampoco, nada O sea... Vamos a, vamos a calcular cuánto tiempo hay 30 segundos y no me, más, de 30 segundos y no me da tiempo. No puede, se me está troleando, ¿no? Eso, eso ahora no para. Ah, vale, vale, vale, vale, vale, Ya, ya, ya lo comprendí, ya lo he comprendido. No se para la película. No se, no se ha parado, ¿no? No se para si el orden de, lo, de los instrumentos está bien. Rollo. No puede ser que ahora sea sea mucho más tiempo. Nada, no, no, me lo me lo he inventado. Son más de 30 segundos, me tienen que dar tiempo sí o sí Vale, pues voy a intentar hacer una cosa Esquivar básicamente los pegotones de puta tinta Para ver si es, es, es, mi, es mi paranoia o qué Dios papa Está rayado, ¿no? Vuelve A ver, a ver, a ver Ahora me tiene que dar tiempo No Vuelve desde arriba, voy no campeón de una. No sé, es que parece que no da tiempo, o en plan rollo. O no sé, arriba parece que dura más y yo lo veo. Desde arriba y no va ¿Vale? Ok. Te vas a rayar. Ah, o sea, es cuando terminan. Tenemos que ver el corto, ¿no? De Spooky, Spooky Skeleton. Spooky, Spooky, Skeleton. Vení con su amigo a Undertale, ¿no? ¡Sans! ¿Qué haces ahí? Mamá huevazo Fíjate en la silla. ¿Vale? ¿Verdad? ¡Fuck! Está ahí el man No me he dado cuenta Para baja ¡Qué paranoia, hermano! ¿Qué? ¡Fumada! ¿Por qué han salido los muñecos? No estaba, que no No tiene sentido Y cuando bajes al lado de, de donde el proyector miras Ahí Vale Aquí campeón, ¿o dónde? Ah, sí, o sea, estos de aquí Los bichines ¿eh? No, o sea, que me persiguen, dice ¿A eso te refieres? Qué raro, ¿cómo, cómo coño será el puzzle O sea, vaya paraloya Suena diferente o me lo parece a mí Vale, ah, no sé, voy a intentarlo O sea, al 100%, a todas. A lo mejor me da tiempo ahora, quién sabe Es que son más de 30 segundos Al lado del piano hay un eh, audio eh, que te lo explica Vale, bueno Lo voy a intentar hacer ahora, que no creo no Que me dé tiempo, o sea, literal O oh, sí, quién sabe Es que se va a cortar ya ya está, eh, toco el, el chelo, tío, y se va Vamos a ver Puede que sea solo mi eh, segundo mes de trabajo eh, Para Jodin, eh, pero ya eh, Puedo decir que va eh, que me va a encantar La gente realmente parece disfrutar de De mi voz de Ángel Sammy eh, Que puede ser tan popular como Bendy algún día en, alguna, eh, en estas últimas semanas él, eh, da, eh, Le he dado voz a todos Desde sillas para adelante hasta eh, pollas eh, bailarinas eh, Muchas pollas eh. Pero es el primer personaje que eh, realmente He sentido una relación como si fuera parte de mí. Alice ya estaba dentro de mí. Vale. O sea, no queda otra que tenga un orden. O sea... No no no te, no te puede ser. Papá, acabo de ver eh, en el Harbour. Eh, Edge. te puedo... Eh, te quedó guapo. todo guapo. Qué alegría, campeón. Ese es en 6, tío. Ese fanzaro, tú siempre me lo decís, tío. Qué puta alegría. Y en el Overwatch iba, igualísimo, tío. O sea, muchas gracias en la caña, la verdad. Me alegra saberlo porque siempre... O sea, por ejemplo, Harbour fue, por pues, de aquella manera Ya me entendéis, o sea, me gustaba y no me gustaba El personaje, o sea, es como De aquella, de aquella forma, está gracioso Pero más allá de eso, yo qué no sé, es troll Quiero hacer esta, mañana el de El de, lo diré el de Eco el de Fénix. ¿Y qué tal está yendo la tarde campeón? Cali 16. Que vaya paranoia, macho, o sea, joder el puzzle Lo vi, eh, lo vi hace tiempo Y no me acuerdo mucho, mira la basura de ahí La basura de aquí, a ver Es que es raro de cojones, ¿no? El puto puzzle o sea, Es rarísimo, la verdad, o sea no sé. A ver la basura. Y qué alegría con mole. O sea, me, me gusta porque editar ese tipo de vídeos son a lo mejor dos o do, do, tres partidas, campeón. Calcense y fancero tú al mismo tiempo. Pero rollo, ya me entendéis, es disfrutón. A la hora de editarlo, disfrutón, no voy Súper disfrutón. Tío, tiene que ser un orden. En plan, viento. Viento cuerda, ¿no? No. Es un orden, qué coño. Una partida de Valorant ahora, eh, ya veré qué hacer. Eh, pero está subiendo, ¿no? A, a full, eh, en, en platiña Yo estoy, creo, con 40 puntos, creo. Creo que hay una, eh, unas llaves... Eh, unas llaves... Eh, eh, ¿ah, ahí. ¡Ah, aquí, sí, tienes razón. ¡Oh! es que era imposible, vaya paranoia. Joder. O sea, sí, sí, sí, gracias, campeón. Fancero qué coño, Es que estaba todo rayado. Digo, hermano, si es que no me va a permitir, ¿no? Era para esto, para la sala de billar. Mamá huevo, ¿cómo juego? Mamá huevo. ¡Ey! Yo después le meteré al Baronan también Que obviamente hoy eh, traigo este juego Y uno súper divertido Ah, o sea, aquí está Esas son las partituras, ¿no? ¿Qué coño? No entiendo Me falta 10 pun puntos Para plata 2, eh, sin prisa, pero sin pausa Claro, o sea, lo importante es coger un ratio Es el ojo este Ah, no, son ojos, tío, qué fumada Un ratio de partidas ganadas como en el LOL, campeón Ya todo va solo, realmente, ya me jodería Sí, eh... Ah, meto las bolas LOL, ¿en serio? A ver Qué fumada, ¿no? Madre que. Yo arbillar. Eh, yo, yo a tu edad era bueno arbillar. Ahora mírame. Madre mía. Escúchame a que momento, eh. Ni pillo O sea, tío, más complicado la que la vida real, meter esta. Esta pelota, ahora. Let's go. ¡No! ¡Cago! ¡Lo voy a tirar de forma aleatoria! ¡Qué hijo de puta! ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones? Bro, pégale Increíble, o sea Bro, bro, bro Eh... No veas si tiene pelo, ¿eh? Cuando tú quieras Coño Joder Métete la pelota ahí en el puto poto Con el hacha mejor, ¿eh? Joder <ríe> Gracias, Draco, por eso me ha poderoso Papa te cuesta las bolas Joder, madre mía, ni que lo digas En la vida real también era malo, eh Draco, eh, Fanzaro, tuya y Akali Sensei era malísimo diría yo O sea, literal Me acaba de salir Black Friday, tío, o sea, empecé componentes No, gracias, tío Hijo de la gran Berriki, que está súper inflado Y yo ¿Qué cago.. ¿Qué coño? Metiendo las bolas, eh Ya está Bueno, el billar, a ver O sea, nada. No vea, ¿no? El Hondram que le hemos metido ahí. Las partituras. Qué raros son los pulls, ¿eh? de, Del maldito juego, tío. Una verita, spooky. Me echo un poquito de bime. Ah, o sea, cuando desaparezcan todas. Ah, es eso, ¿no? Cuando desaparezcan todas las bolas, esa no me puedo pegar, ¿no? Para una... Será ahora, cuando vaya para allá que me dé tiempo o algo. O solo son esas putas llaves. O sea, ¿habrá otra puerta más para abrir? O sea, ¿aquí qué coño había? Ah, no, de aquí vengo, de aquí vengo, de aquí vengo Vale, vale, vale Sí O sea, pero qué raro, ¿no? O sea La enfermería estaba tapada Son dos llaves Entonces, ¿por dónde coño era? Jack Sparrow Increíble ¿Por aquí? No Ah, por aquí, por aquí, por aquí Por el armario, seguro Sí, tío Toda persona artista necesita un santuario. Yo, Drey, eh, tiene el suyo y yo el mío. Para eh, para ingresar, solo necesitas cono eh, conocer mi canción favorita. El violín eh, articula canciones profundamente. El bajo arranca ju eh, ju juguetonamente. Eh, el bajo, una vez más, eh, rasguea su melodía. El piano llama delicadamente. Escucha mi canción y mi santuario eh, se abrirá para ti. Vale, violín, doble baño y piano. Violín, doble baño y piano. Vale, eso me lo llevo. Ese es el orden de los instrumentos. Vale, del tirón. O sea, violín, doble baño y piano. Violín, doble baño, piano. Violín, dos veces al baño y piano. Vale, el tirón. Que era muy, muy raro que no me dejase hacerlo en el tiempo mientras que estoy arriba. Violín, doble baño y pianito. Violín, doble baño y pianito. Y si, eh. a ver, es que era rarísimo que se me apagase el carrete de la cinta, ¿no? O sea, no sé, rollo. No tiene sense, ¿no? Muchas gracias también, Draco, de nuevo, por eso me he habitado Me cago en la leche, perdonadme mi plomo Yo no soy muy bueno en los juegos de, de pool Eso es más de mi hermano Nacho, o sea, literal Yo era bien malo Vale, violín Doble baño Gracias, mi hermano Draco, me cago en la leche Eh, arte caso, eh Es que, tío, estaba todo rayado, o sea, no me salía En plan, rollo, pensé que era un espirrán ¿Cómo? ¿Qué ¿Qué he hecho mal? He hecho mal, o sea, ¿le he dado dos veces al baño? Sí, ¿no? ¿Hay algo más entre líneas que debamos de saber? Espero que también os esté molando, tío, o sea ¿Es el bajo? O sea, ¿el, el chelo, dices, campeón? ¿El violonchelo? O sea, ¿ponía violonchelo o violín? ¿Ponía violonchelo? O sea, entonces sí, me he equivocado, claro, no es el violín ¿Sí? Vale, el tirón, pues me he equivocado, coño, perdonadme <ríe> Me cago la leche pe, pe, pe, la habría leído yo por encima, ¿sabes? Pensé que ponía puto, puto violín, tío Vale, violincito ¡Bum! Let's go Creo que sí, no, no, o sea, seguro 100%, macho, si no ha salido Mira, va, va perfecto, o así sea, si hiciera eso A ver, violín, eh, bajo, bajo, piano ahora Verá que fue el del tirón Entra al Kun Santuario, guapísimo Qué guay, tío, o sea, está guapo por juego La verdad, lo que pasa es que es muy Ya me entendéis, te lío un huevo, ¿sabes? Parte... Mi Balvin Ponme una Canción de mi Balvin yo tengo el pito grande y tú tienes el pito corto. Complejo de dientes de sable Es complejo de lagartija. Cuando te crece, te disminuye la oral. Madre mía, madre me voy, me voy. O sea, literalmente, no sé qué pasa, tío. Me pones un puto instrumento musical y no veas. Después de hacer el gilipollas un buen rato, mejor, llor... maldito sea, maldito sea, te odio, te odio. Te dice, es... canta. Canta feliz, me cago en Dios ellos. La puta Mary Christmas tune, el autotune. Wait for the arrival. He's coming very soon, eh. Madre mía, esto es para vídeo. En verdad es que... si Compadre, mira. A ver, Mickey Mouse, con mía. La barra de vida, o sea, se indica por la cantidad de partículas de tinta que tenga el personaje en la puta cara, ¿no? Y... ¿Cómo aumentó las latas de tinta? Qué gracioso, muy Call of Duty eso, eh Vale, ahora sí que sí Nos vamos a hacer puñeta por la enfermería, ¿no? O sea, la enfermería es Aquí, no, atrás, ¿no? Enfermería No, Stair, no eh... La enfermería estaba aquí No, esto era lo del billar eh, Eso es lo de la enfermería, ¿no? O sea, por cojones A ver Sí, era aquí, ¿no? Ah, no, esto es lo satánico Vale, no, no el micro eh, saltó. Eh, que has pegado? Es eh, brutal. Claro, o sea, que no sé de qué coño era. Digo, a lo mejor es otra vez el maldito eh, muñeco. Me sin de Ben. Eh, el Benito, el banana. Compadre. Eh, y no veas. Los bichos siempre son así. Hombres de tinta. Mamá huevo. Te quiero Tócame la, la gran mola. Mamá huevo. O no, no hay válvula. ¿Dónde está? Vale, bueno, de todos modos. Le doy. Sí, supongo que sumo que hay cosas que luchan, ¿no? Por ahora sí <risa> Literal <risa> Pero está guay, está guay O sea, nada, no está mal el juego pasa o que, claro Yo me... Ah, no, por ahí Esa bárbula es la que tengo que desbloquear, ¿no? Baja, voy, voy, voy a todas Pues parece bien que me haga Dos capítulos más, uno más O, o cómo Es Que también quiero traer el report balls de los huevos Que tiene buena pinta Te mato, mamá, huevo Eh, Thunder eh, We are... Eh, there's... Eh, sinister Señora, y yo creo que usted se ha perdido, ¿no? su perro dónde está? Ah, queréis un señor. Hola, ¿qué tal? Buen día. Ah, que se ha llevado la válvula. Hijo puta, el viaje de Chihiro, qué cambiado está, ¿eh? ¡Estudio Kibri! ¡Qué te has fumado, mamá huevo! ¿Qué cojones, la partitura? Mírala. Ey. ¿Puedo tocar? Me encanta silencio y eso es difícil de lograr En, eh, en estos tiempos tan ocupados Y sí, seguro que puede que, eh, que huela mal aquí, pero es perfecto Para un antiguo escritor como yo Las canciones de Sammy siempre tuvieron eh, un poco de rebote Pero si no me escapaba eh, De vez en cuando, nunca tendría palabras para escribirlas Así que voy a mantener eh, Mi mente cantando y mi eh, Mi puta eh, nariz cerrada Maja Fontanero Mario Mario Está gracioso, o sea os subo el gameplay a YouTube de una manera rollo, primer capítulo, segundo capítulo, ¿o cómo? ¿Quieres cantar conmigo? Que justo muerto mamá huevo, ¡Oh, mamá yemaso. Se me escapó el man, ¿eh? ¿Está hecho para que lo vuelva a buscar, no, cabrón. Ah, que me está troleando, ¿no? Ah, o sea que me trolean, no, mi cara, te parecerá bonito, ¿no? Este es mi canal, tío. Vale, hijo, frijoles, mijo. Oye, mijo, ¿dónde vas, mijo? mismo Vale, ya, ya le sé dónde está. Ah, entiendo, entiendo. No, no entiendo. Enciende la co eh, los cosos esos tochos. ¿Esto? Ah, vale, este sí se puede, pero el otro no. ¿What? Hostia, para dejárselo caer en la cabeza, no me jodas. ¿En serio? Psycho Killer. Run, run, run, run, run, run, run, run, tú no corras, compadre. Tú no corras, amigo. Tú no corras, Willy fojo. Te quedan 80 días para morirte ya. Mamá Wait, wait there, wait there. Ah, es, you yo sé, yo con, yo sir, sir. You can smile from the, for the photo. Me cago en la madre que le parió. Estaba dudando, no sabía si le iba a dar o no, eh. pero bueno A ver, ahora sí que se puede quedar ahí, ¿no? Supongo Mamá huevo Ajá Hey, hey, sir I, -I can take your picture Smile, bitch ¡Bum! Que te folle, Ja. Me llevo el casco y me llevo la bárbola Disculpa Por lo que tuve que hacer, bonito sombrero Vale, sobre Hostia, el primer bendy que muere, o sea, que le pego y no se regenera Vale, sobreentiendo que estas personas Fueron atrapadas en este mundo de tinta, ¿no? Y convertidas en sombras, ¿no? Supongo De chill, del de tirón, ¿sabes? De, de... Relayado, rela... relajadísimo Ya nos vemos, señor No, es ese lore que me dijisteis ayer, ¿no? Son convertidos en tinta los malhechores Por el puto muñeco ese diabólico, por Chucky Bendy Y por la mujer, ¿no? Maravilla De tinta Eh... Sí, que me da pena He matado ahí al maldito NPC, ¿eh? o sea... El señor, ¿cómo se llama? Botel Constructor. Qué raro del salto, ¿no? Aquí, ahora era... Rollo.. ¡Y! ¿Estáis viendo que lo de Bendy está roto, eh? Ajá, ya no eres tan valiente, ya no eres tan gallito, eh. Ya no eres tan gallito, esa popeta. Muchas gracias a todos y a todas. La verdad el juego no está mal. Pasa que soy muy, muy bobo, ¿no? Tengo que de rolar de todas las cosas y hacer siempre el bobo, incluso en un juego serio, de pausarse y todo ese tipo de vaina. Mm, la párvula donde la ponía? ¿eh? ¿Y yo no era aquí? Ah, allí era Vale, vale, vale Ah, eso era para guardar Bueno, sí, venía bien Ah, no, no, no, me he equivocado bueno. La bárbula no era aquí, ¿eh? Ah, aquí Tampoco ¿Dónde coño se ponía la bárbula? Me he liado, ¿no? Sí me he liado Ah, es verdad Del día, o sea, de, de a partir de mañana Os voy a hacer un comando Pero os diré cuándo está... Eh, a variable, eh, o sea, cuando suscribías a un canal de Twitch, cual sea, os dan tres meses de Xbox eh, Boss y son pa. O sea, que ayer me llegó una de esas eh, noticitas, ¿no? Eh, notáis. Eh. Ah, era por aquí. Hostia, me había dejado yo al señor este. Ah, tú eras. Ah, esta es la Orquesta Sinfónica de Londres, ¿no? Pen, pen, pen, pen, pen, pen, pen. Te debo en la boca, Te Digo, <coughs> increíble. Ah, ¿y tú quién eres? El Fontanero 2.0, ¿sabéis? O sea, yo os enseñé el trailer de la película de. De Mario, bro. Joder, tío, ni sal limpia Chacho. Tim Barton, eres tú. Flu flujo vaginal. Digo, me voy. <ríe> me, me, me voy, me voy. <ríe> no sé dónde cojones pone la válvula, bro. O sea, me la meto por el poto o algo. O sea, ¿dónde estaba? O sea, literalmente. Eh, ¿Dónde? ¿Dónde Valvulita, grabando. Grábame, está. Eh, si no es aquí, en lo de la enfermería. O sea, aquí la piqueo, pero aquí era donde tenía que poner la puta válvula. O sea, ¿valbuliña? Ya no quiero buscar más Esa vez Ari, no pasa... Ah, aquí era, aquí era. No pasa nada, campeón A ver, yo en, en, aquí en mi casa Cuando lo he instalado otra vez hoy Ahora lo he desinstalado El tiro en Pokémon GO Pero pasa, pasa la gracia Para enseñar a Nacho Lo que cogí en su momento eh, Son putos Pokémon muy antiguos Obviamente y graciosos, ¿no? de the same time O sea, ahora lo de arriba Debe de estar eh, nítido, ¿no? Realmente Yo te puedo, eh, te puedo conseguir... De, de Pokémon dice, o sea, Pokémon está gracioso. Lo que pasa es que yo no sé actualmente si todavía funcionan las cosas esas del Blue Star, Draco. O lo llegaste a hacer, pero yo la cuenta que entre hoy, esa no me había dejado. O sea, no era mi cuenta original. Yo en mi cuenta original tenía cosas guapas. ¿Dónde estaba el chorro de Kung? ¿El chorro de Kung? ¿Aquí? Ah, o sea, sí, sí, arriba, ¿no? Entonces, ah, aquí. Ah, coño, es que es una follada, joder, es bajar para la enfermería, pero está aquí. Vale, vale, sé dónde tenemos que ir. O sea, la sala del Kun Que la sala del Kun estaba allí ahí, allá ah, Es la oficina Sammy, eh... Laurenzi Ok, no vea Los laureles Voy a guardar, ¿no? De todos modos Pushing in Pushing eh Acabo de conseguir un Shiny Y lo evolucioné ¿Cuál, campeón? Siete un montón de caramelos de eso Me di cuenta digo Hostia, qué putada Toma las la escaleras Toma ya, Gente, He cambiado, tal Es verdad Draco dijo lo de la temporada De es nueva, eh Ey ¿dónde está Moonman? En todos lados hay chorros de cosas Chorro o sea, literalmente En todos los putos lados, literal O sea, fantasía, puta fantasía Macho, literalmente eh, me, me, me lía otra vez, o sea, sí, sí, sí Uy, yo, me cago en todos tus muertos Julio Pero me quedé eh, sin Pokeball Yo cuando, te, creo que tenía fin típico Ah, que es un asesino en serie Ah, que no es el muñeco en sí, es solo Un psicópata, ¿no? no Increíble vendí mi pana El puto cafre este, ¿no? vendí vota bots, ¿no? Ajá Por eso tiene un hacha, ¿no? Se le ve, se le ve que tiene... Sí, ¿eh? muchísimo intelecto Vendi, bueno, con su madre ¿eh? vendí ¿cómo, eh? ¿cómo te llega? a mía, ¿no? O sea, es Ricardo Milo, ¿sabes? Espera, me parece familiar esa cara Claro, soy tu puto padre, ¿sabes? Te he creado yo, cabrón Ahí está eh, memes, eh, todo y Voy a ver la hora, campeón eh, Si la ha subido ahora no, se no lo he visto Los de, lo de Raco se los vi antes de empezar directo Porque nuestro señor eh, nos está llamando Y luego finalmente seré liberado de esta prisión eh, Este entintado oscuro eh, Abismo eh, que llamo Body ¿Ves? ¿Pieza? Ah, vale Silencio, escucha eh, Puedo escucharle, arrastrándose arriba Gateando, o goteando Ajá Crawling, Crawling Abajo Empecemos el ritual, ritual Compare, yo eso, la semilla del diablo Se quedó muy atrás, eh Oh Dios, eh Pronto me escucharás Y nos liberará, liberarás O sea, es de... Es del Lopus Day, un man ese, ¿no? Ajá Qué miedo da eso, gente Tengo que seguir al pibe o oh, eres tú eh, oveja, oveja, oveja Es hora de dormir Reposa la cabeza Es hora de dormir ah, Me quiere, me quiere, me quiere violar o algo ¡Manita sea Bendy! huevo! ¡Quítame de aquí! Por la mañana puedes despertar o en la mañana estarás muerto Escúchame, quítame de aquí Me quiere, me quiere comer pito, ellos. ¡Bendy! ¡Abusador! Y me te imploro. ¿Te convoco demonio de tinta? ¿Muestra tu rostro? Oh. ¿Qué te pasa, compadre? Parece este que es el primer bobo o algo? Ahí ha culado Bendy, ¿eh? Bendy te dice huye de, huye de Bendy Vale ¿Y el, ¿y el hacha? Bendy se ha comido al pibe Ah, ¿en serio? Pues el hacha ¿Dónde estaba campeón? Fancero, tú no lo he visto ¿Estoy saliendo por el recto De una persona? Cagaste Estaba abajo Pues no la vi, campeón Huele... A... Tú no me deja Apoyar Estaba apoyado ahí ¿En serio? Joder O sea ¿de Debo de hacer otra vez El puzzle entero No tiene sentido, ¿no? Estoy apoyar eh... ¿Dónde está? O sea Ya no tengo la hacha ¿Qué está? ¿Eh? Apoyada en una viga A ver Coño, no lo ha visto. Gracias, Drake Fancero Tú. Vaya tela. Dios mío, papá, no lo he visto. los juro de corazón, eh. Os pues lo prometo que no lo he visto, tío. O sea, no se veía una mierda ahí. No estaba no está fijándome en ese, ¿sabes? Entonces, el hombre es extraño. Vende a muerto. Pepalo. O sea, sí, sí, sí. Me estaba pegando en la puta cara. XD. X, <ríe> lo siento, a ver, haría Fancero y Draco. Lo siento. ¿Es por aquí? ¿Puedo partir de.? ¿Y el hacha se me ha perdido? ¡Uf! Me cago en tus muertos, Bendy Banana Mírame, Banijón Que yo jugar al Counter Strike, compadre Es que me va a coger toda mi churra No me va a coger, cógeme esta Bendy, mamá, huevo Nadie te quiere, Bendy Bendy, Bendivia. <ríe> Hijo de la gran puta Goofy, sálvame Mamá, huevo Ram, <ríe> completamente, sí, sí Okay, ¿y eso? Oh, 6 points Y yo si es tinta Debería de, de, de, ya me entendéis, ¿no? Hola, bro, ¿eh? ¿Quién es el point? Estás a salvo o sea, Pero ahí había para guardar el campeón O sea, ¿o, o no Ah, bueno, no, porque va a acabar el capítulo ahora, supongo, ¿no? O sea, este sigue siendo el capítulo 2 entero, ¿eh? Hostia ¿Y el marino soy Nada, tiene un amigo Está aquí, ¿no? hola ¿Hay alguien ahí? Sé que estás ahí Sal, o sea, muéstrate ¡Goofy! Goofy No fumes marihuana, Goofy ¡Curro! Boris... Boris, ¿qué dice Boris? Boris ¿Bori es un secuestrador de esos, ¿no? no con Kosovar, ¿no? Ajá.